Esa es la diferencia entre vos y yo, Mica Viziconte le puso los puntos a Rocío Marengo. Micaela Viziconte volvió de su soñada mini luna de miel con Fabián Cubero, bronceada y espléndida, ya que anduvo por las playas de Tulum, México, y se con ella misma contó en la tapa de gente, fue una experiencia romántica y sexual. Renovada y relajada, retomó su participación en el programa de Guido Kaxka, donde es jurado y debe evaluar a los participantes como cantan y en el caso de que estos llegan el mismo puntaje, se ganan premios en electrodomésticos. Cada participante puede elegir qué jurado quiere que le evalúe, y este jueves Mika fue una de las seleccionadas. Cuando fijaron su nombre, se levantó y se fue a sentar al sillón donde puede ver mejor la performance del participante, sin embargo Rocío Marengo saltó al percatarse de un detalle, saluda. Mira, pasa y no saluda al participante, se quejó. Pero, perdóname. gana de meter bronca porque si saludo se puede confundir después la buena onda y moda no, no te metas en mi jugada lanzo entonces guido le preguntó cómo actuaría rocío si ella fuese elegido y la diosa improvisó un saludo muy afectuoso. Más falsa que moneda de 22 pesos, comentó el conductor del 13 a modo de burla. Mika intervino y le aclaró los tantos a su colega, Marengo: Esa es la diferencia entre vos y yo. Que yo no la careteo dijo dejando a todos sorprendidos con el fuerte comentario. Pese a eso, Rocío le puso todo el humor y le retrucó, tenés razón, vos te vas de viaje y yo no, lo cual causó las carcajadas de todo el estudio.